Ya en este momento está con nosotros Tony García, quien damos la bienvenida, los buenos días, para que nos diga cómo andan las cosas en el mundo de los deportes. Buenos días. Buenos días Amado, buenos días Fulvio, Carolina, que está buenos por acá. Días. Buen día Francis. Buen día Tony. Buen día Sócrates ¿En Mercedes. Caso me está haciendo, ¿eh? <ríe> no, no, eh. <ríe> Sócrates este de los buenos. Señores, <ríe> <ríe> eh, hay baloncesto por todos lados. Eh, en, en el baloncesto de Madeja, pues ya la final está pues determinada. El equipo de Madeja que vemos ahí en pantalla va a enfrentar en la final al equipo de los Abejones el próximo viernes. O sea que ya esa localidad se encuentra en la fase final. Ahí vemos a Mauricio García, uno de los organizadores eh, y miembros de este club Fuerza Juvenil de la comunidad de Madeja. Ese eh, año? No, no, no, no. Ahí hay jugadores también. Es libre. La categoría es libre. Pueden entrar jugadores veteranos. Tú, tú puedes meterte ahí, ahí también. Pero mira ¿Y a quién tú te refieres? ¿Y ¿A Manuel Guzmán? Pero, pero mira quiénes están ahí. No, pero ahí está. Ah, bueno. Ahí vemos el Mira, mira, mira, mira. Hasta el pollito. El pollo Sánchez. <risa> <risa> tú lo dirigiste en, en Máximo Gómez. Ah. Sí. Sí sí sí. En la categoría es libre La categoría es libre oh, Como pueden entrar los nobeles Los veteranos tienen un espacio ahí okay. Pero bien eh, Por esa parte felicitar a Jesús Holguín Uno de los organizadores también De este evento que pone esta comunidad En baloncesto En un deporte tan activo Con tanta adrenalina Y con tanto entusiasmo También el Club Caonabo Anunció su torneo Para el próximo día 2 de octubre eh, ahí está nuestro amigo Martín, eh, también el ingeniero Euclides Martínez, eh, ya para el próximo 2 de octubre inicia el torneo del club Caonabo, que ahí vemos la foto de archivo precisamente, eh, donde el año pasado se erigieron como campeones en este torneo, donde se espera una gran participación de toda esa comunidad. Señores, ayer en la LNB. ¿cómo? Manuel juega, yo lo veo ahí. No Manuel, ah. eh, ese es el team de los rechazados sí, que, del, eh, que forma parte del Santa Ana, así se llama. Eh, team de los rechazados. Si te refieres a Manuel Guzmán, él juega ahí. Manuel Guzmán, sí, sí, sí, sí. Y el ingeniero también eh, juega. No, no, el ingeniero no, no, es sabe. parte de los organizadores, ah, bueno. en el comité organizador. Yeah. Eh, los Indios de San Francisco ayer ganaron eh, su cuarta victoria de manera consecutiva. Ve? Sí señor, derrotaron ayer 93-81 al equipo de metros, de, eh, perdón, del equipo de Cañeros del Este donde 30 puntos de Paris Vas, el super refuerzo ayer estuvo haciendo de todo, estuvo donqueando, estuvo entrando con mucha autoridad en la zona de la pintura tomando los rebotes ofensivos y defensivos eh, Brian Williams también con una buena cuota de 13 puntos, Edward Santana, capturando los rebotes, tomó un más de 16 rebotes ayer y eh, su juego fue muy atlético, pero muy Santana bueno. todavía juega? Edward Santana. Todavía juega. Está jugando, sí. Ayer estuvo muy activo el tío Santana, Edward Santana. Eh, lo vimos con buen movimiento. No hay, no hay el límite ahí, o sea, también eso es libre, por lo que bueno, yo no, no. tengo que bolsa vuelto libre. Bueno, pero... <risa> Es un jugador veterano <ríe> no, eh, que yo, aporta bastante. Ah, pero, oh, pero yo digamos, yo dije, nada ¿no? Veterano. Eh, muchacho, ayer muchacho lo, ayer <ríe> lo vimos, sí, señor, sí, señor. El resultado final, 93-81 en el Mario Ortega, en otros escenarios, aprovechando ahí mientras vemos a Brian Williams. Eh, el equipo de Reales de la Vega cayó ayer ante Leones en el eh, Palacio de los Deportes Virgilio Treviso Soto con marcador de 88 83 y en el Polideportivo de Invivienda, en Santo Domingo Este, el conjunto de soles cayó, bueno, derrotó al equipo de metros 105-101. El equipo de metros vuelve a caer después de perder el pasado domingo aquí en San Francisco de Macorís, y entonces ayer no pudo ganarle al conjunto de los soles de Santo Domingo Este. Entonces, ¿cómo estamos ahí? La tabla de posiciones... Eh, seguimos ya. empatamos con el equipo de metros, pero entonces Ajá. estamos a uno. Empatamos con el equipo de metros y le ganamos la serie particular. Exacto, empatamos a uno Ajá. de Leones, estamos a uno de Cañeros y estamos a uno de Soles para. ¿Y ¿Faltan cuántos juegos? Faltan tres, juegos, ya, faltan faltan tres, tres equipo, nada más. Dos. Hoy jugamos aquí con el equipo de Leones el viernes contra la Vega y el domingo cerramos la serie regular con la visita del equipo de los soles de San Luis. Hay Domingo. chance, sí. hay chance ahí, o sea hay, chance, hay chance, sí, sí. Estamos a uno de la clasificación restando tres partidos. Yo creo que hay, existen todas las posibilidades de que el equipo eh, pueda resurgir muchos factores. La llegada del de refuerzo San Bluewood ha sido muy beneficiosa. ¿No pueden hablar con Freddy para ver si se pone un uniforme? Yo pienso que ustedes necesitan defensa el no, equipo. Pero el veterano Freddy ya tú sabes que <ríe> ya cumplió su ciclo ahí, nuestro amigo Freddy. Eh, señores, el, con, el conjunto de Águilas Ibaeñas, eh, no, con su dirigente Omar López. No, no. Omar López. Pues se.. Se dirigió a la prensa en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo este dirigente venezolano. Opa. Bueno, prácticamente fue algo muy muy similar a lo que hice el primer día con los, con los, con los pitchers y, y, y los catchers, o en este caso los pitchers, pues no teníamos todavía ningún receptor, hasta que acabo de ver ahorita a Francisquito Peña, que se acaba de incorporar, está por ahí vestido de civil, se va a incorporar con nosotros mañana, no aguanta, tiene fiebre de empezar a estar con nosotros. Y, y muchos de ellos le dije más o menos este, algo que aprendí durante, durante mis años, durante mi vida como pelotero, como coach, que ya lo escucharon en la primera parte, que el nombre de las águilas, el nombre que está al frente vale más que tu apellido, pero al mismo tiempo les dije también de que para que eso se haga respetar, nosotros tenemos que tener como una, una especie de, de, de rutina y disciplina. Y les dije a ellos que el campeonato, si, si, para construir lo que hay, hay, hay, hay que prepararse. Y, y comienza desde, desde hoy con los jugadores de posición, ya comenzó con, lo, con los lanzadores. Mi mayor exigencia hacia ellos y los coaches, y los coaches hacia ellos es el enfoque y la preparación y que no esto no es ningún ningún simplemente día a día por ponernos listos no hay que enfocarse hay que prepararse bueno eh, esto no es ningún día a día pero a veces imponer disciplina en jugadores que ya eh, son profesionales eh, a veces aquí no cumplen algunos con los requisitos en Estados Unidos si el juego es a las 7 de la noche están en el estadio desde las 2 de la tarde Muchas veces Aquí muchos de ellos, la mayoría cumplen Pero hay algunos que no a veces A veces se aparecen eh, antes, antes del partido Minutos antes a veces Pero ya eso ha bajado un poco Eso se daba mucho al principio de la década del 2000 Ya ha ido por lo menos reduciéndose eh, Casi en su totalidad en la Liga Dominicana y ese es el dirigente venezolano, ya tenemos aquí un venezolano también, Luis Dorante, que regresó con este conjunto, eh, el borico Alino Rivera, y entonces dominicano Fernando Tatis, únicamente con el conjunto de las estrellas orientales.